Hola y bienvenidos a un nuevo video de ellos Hoy estamos en otra saga y vamos a dejarlo donde continuamos en el nivel 35 y como siempre con una que otra otra vez. Okay. forma con tres estrellas completamos el nivel 35. Y quedamos en el puesto número 4. Continuamos al siguiente nivel que vendría a ser el 36. Vamos a seguir con el nivel 36, pero miremos primero qué que hay por aquí Como por ejemplo esta medalla Dice, libera a 50 búhos atribuados en favor Y conseguirás el 50 de polvo estelar mágico, ¡que bueno! Es bueno tener medallas si sí, consigo más cosas, lamentablemente no pudimos participar en el árbol en esta ocasión. Pero por el momento vamos a guiar el fantasma hasta arriba en el nivel 36. Bye. <laughs> Yeah. you <laughs> 3 después de liberarlo vamos a continuar con el nivel 37 37 con tres estrellas, quedando así en el puesto número 8 Ahora vamos a ver qué tal está nuestro logro de las burbujas. Tenemos 1560. Vamos a ver qué podemos arreglar en nuestra casa. Una puerta o unas piedras mágicas. Porque es más bonito, vamos a seleccionar una puerta. Para que combine con el resto, vamos a dejar esta. con polvo estelar por lo que veo, así que vamos a seguir con los niveles, en este caso con el nivel 108, de guiar el fantasma hasta arriba, y después por lo que veo nos vamos con Wilbur. And yeah. what Vamos con Wilbur, que irónicamente estaba despierto de todo este tiempo y estaba durmiendo todo este tiempo y se acaba de despertar. ¿Qué es esto? Un nivel difícil, no, no. Un Wilbur hechicero falso, oh no. ¡Qué difícil fue este nivel. Pero vamos a reintentarlo, pa a eso estamos aquí. Woohoo! <laughs> No sé muy bien para qué sirven las hadas, pues uno las libera y casi no ayudan. Pero por mala suerte si esto sigue así, vamos a tener que gastar todo el episodio en este nivel. Y eso sería muy feo. Yeah I'm <laughs> Por fin logramos pasar al primer muy difícil. Y así completamos este video. Pero no sin antes mandar unos saludos a las siguientes personas. Que vendrían a ser. personas vendrían a ser? David Game, Miguel Ángel Velázquez Fernández, Humberto Naim Coloapa Huerta, Kevin Uriel Coloapa, Gustavo Statlesky, Taylor Yesid Cordova Bejarano, BBM, Mr. Cris, Andrea Vera, José Marcial Fernández Rojas, Gaspar Toro, Miver El Nesberg. Joan Snyder Granjales Villadas, Nico Juega, Griselda Torres, Adanza Adanera, César Eduardo Orihuela Solis. Embrio 99, Sensual CR Sensual Game, The Blue Gamer 414. AA, Fabricio Almestar, Iván Poitan, Kitikat 610, Felipeño 313, Gilbert Hoops. Darrell Blaister, Juan David Paez García, NexCas11, Paola Obando, David Seralta, Alexander de Gracia, María Paz Sepúlveda Navarro, Wencelao Prieto, Jair León, Polife Median, El Teletubo, Felipe León, Oflodam, alvado Sosa, Juegos y Lugares de Rubén, Sonic the Hedgehog, Caden Romero, David El Gamer 64, Carl Tonus, Roberto Carlos Hernández Rosa, Dark JT, Sofio Sodio. Fernando Aragón, go 777, Orlen, José Luis Jiménez Pérez, Alcatel One Touch Pixie 3 y de últimas vendría a ser Alexis Galvez. Gracias a todos ellos por estar conmigo. Chao y nos vemos hasta la próxima.